Voy a contar como voy experto sé rápido no sé con talento Es fácil componer, Lo que Te a dejar una intervención Tú te acción, taz, subir de nivel Con cantina, no un movimiento, vocalizar como un flow espectacular, pasar e improvisar para saber qué comprar, para formar un estudio de grabación para cerrar rap, y práctica, un profesional un micrófono, una pc y una sumental para empezar sabe componer, memorizar y grabar, hacer voces secundarias escribidos bien rapiadas, hacer mezcla, saber cuál y play para saber cuál utilizar, para ver lo que quieres lograr sacalo todo profesional, que no es brutal algo espectacular, pasa la masterización, saca la potencia saca lo todo brillar y por último exportar mira como lo hago sin pretexto, yo te lo demuestro mira como no retenciones y quiero un momento mira como todo se aparece, tengo el corazón atento, quiero aprender, quiero subir de nivel, demostrarte lo que sé, quiero hacer algo diferente esta que sobre la gente, quiero hacer lo que me gusta, no importa lo que pase. Tengo un sueño por cumplir, no me voy a rendir el desafío, yo confío en mí. Sé que lo hace por colaboraciones, pero solo lo hace por favor y por mone. Quiere tener productores, mientras lo que compones, pero tus composiciones son las peores. Escribe por pasión, pero solo lo hace porque quiere ser el mejor. Si le mientas a los que te ayudan, voy a ser el que te arrepiente, y te hago destruye Quieres ser el número uno, pero olvida los tuyo Quiere ser el primero, pero no es ni una persona ni era pero Quiere ser grande, pero no sabes que son los compases. Criticando y diciendo que no sabes rapear ni cantar. No sabes editar ni masterizar. Y menos el no sirve para grabar. Quiere ser productor musical, pero no, sin avanzar no eres capaz.